Y de pronto, cuando volteo de nuevo, ya no estaba en esa mesa y dije, uy, qué pena. Pero miré hacia mi izquierda <ríe> y estaba en la mesa al costado de, de, de nosotras, de, literalmente a unos pasos. Fue muy chistoso porque nos quedamos viendo y nos estábamos sonriendo así, súper lindo. Y con los ojos dijimos, como que, oye, hay que bailar. Y ya. Y, <ríe> y nada, después... Tenía que irse rápido y tenía que volver a Alemania, o sea, nuestra amistad duró media hora y, y desde ahí no dejamos de conversar por tres años más o menos.